Hola a todos Chicos y chicas bienvenidos de vuelta a mi canal Estoy haciendo en un colaboración con la reina del terror Les pregunté si quería entrar dijo que sí, pero bueno no molestó más. Le deja con el video la reina del terror la quien no lo conoce pero pocos conocen Bueno aquí la conocerás la historia Aquí Tokashi era el marido de Kyouka Kuse Ese era el padre Kaname Ototsuki hermano De y es el medio padre de Amane Kuse con la reina del terror saluda a nuestros amigos del canal. Hola. ¿Cómo están? Le saluda la reina del terror. Aquí lo conocerás La historias. Aquí toca Siruaje. De aquí conocerás, hice el rodaje video. Si eres una persona sensible o con problemas cardiovasculares, por favor, cierra este video. Sí. Si es posible, me gustaría tener a Kieruka a mi lado. Aquí toca Siruaje. Era un estudioso folclorista. Mientras estudiaba canciones populares y leyendas antiguas, se enteró de la canción de Kuna, Luyabi, que se había extendido a través de las montañas de la región Mutsu, Akito comenzó a interesarse y decidió que debía aprender más en el ambiente local, viajando a la zona para llevar a cabo sus investigaciones. Mientras estuvo allí, fue invitado a permanecer durante el invierno en el santuario Kuse, donde era tradicional invitar a los huéspedes masculinos para producir un heredero femenino. Fue allí donde escuchó por primera vez el Lujabi en su forma original. Él iba a ser enviado lejos, cuando la nieve se derritiera, sin embargo se enamoró de Kyonka Kuse. Kyouka se arreglaba su cabello de diferentes formas para demostrar lo mucho que amaba a Akito, mientras que él solía tomar fotos de ella con su cámara. Cuando Akito preguntó sobre el Lujabi y los rituales de la región, Kyouka tocó la canción con su koto, incluyendo la versión de la sacerdotisa tatuada. Akito tomó una foto de las doncellas entre otras muchas cosas. Cuando la nieve se derritió, Akito debía dejar la casa atrás incluyendo a Kyouka, pero pese a esto él prometió regresar por ella. Antes de irse le dio a Kyouka un par de pendientes, para que pudiera escuchar las voces de los demás. En el último momento Akito fue asesinado por Yasuukuse durante el embarazo de Kyouka. Tras la muerte de Akito, quedaron algunas de sus notas que fueron recogidas por Yasuo Kuse y posteriormente recogidas y utilizadas por Kei Yamakura para su investigación sobre la maldición. En el ya hemos terminado la historia, Akito Kasiwagi, muchas gracias por haber aceptado el venir por el video, eso sería todo, por hoy tendrá en el canal de la reina del terror en la descripción para que puedan ir a ver su contenido, y si os apetece se suscriban a él, bueno ya eso sería, muchas gracias por ver el video, espero el mismo haya sido de vuestro agrado, nos vemos en la próxima, adiós. Bueno, ¿qué te parecieron estas historias?